a la educación en Alejandría. La educación de los jóvenes alejandrinos no era diferente de la dispensada en cualquier otro lado de la Grecia Antigua. A los siete años, los niños eran puestos en las manos de un tutor que tenía la responsabilidad de darles una educación elemental e inculcarles valores morales. las clases solían impartirse en el exterior al aire libre en el gimnasio los estudiantes no solo practicaban deportes también aprendían sobre retórica filosofía música y poesía asignaturas consideradas fundamentales en aquel momento Aquí vemos a niños y niñas asistiendo a una clase impartida por uno de los retóricos de la época El equipo tomó la decisión de mostrar estudiantes de ambos géneros en las clases dentro del contexto del juego A pesar de que es una inexactitud histórica, no se consideró necesario priorizar el sexismo histórico sobre el juego inclusivo Ματέβ, κάνει τον Ταμείο <συμίδε> να δώσω αυτόν <συμίδε>